Ich kann es nicht verlassen. Das ist leider Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Todo, todo, todo. Te juro que no te vas a arrepentir. Me llame para toda la vida. Yo también, mi amor. ¿Qué sí. sí. que lo que tenemos contigo aquí acá por comparación? Sí, mucho. Hola qué tal a todos, aquí les muestro el gran final de Acapulco, cuerpo y alma Este capítulo inicia con David El cual llega en su coche y uno de los secuestradores de Marcelo le apunta con una pistola Mientras tanto Marcelo tiene amarrada a doña Elena Y le dice que su despedida depende de lo mucho o de lo poco que la quiera David El secuestrador sigue amenazando a David con la pistola apuntándole Entonces Marcelo le dice a su fiel seguidor que se vaya y él toma el control de la situación, diciendo que va a mantener una reunión familiar. Entonces los secuestradores de Marcelo se van en un coche. Y de repente David aprovecha un descuido de Marcelo y lo agarra a golpes. Luego quiere desatar a Doña Elena, pero Marcelo contraataca. Doña Elena logra soltarse, mientras David y Marcelo pelean fuertemente. Mientras estos dos se forcejean. Bueno, vemos que estos hermanos están peleando en un balcón el cual da hacia un acantilado. Marcelo tumba a David y toma una pala para romperle la cabeza, pero Doña Elena le apunta con una pistola para evitar que él haga esto. Entonces Marcelo le grita que si se atreve a disparar, lo haga mientras dice que matará a David. Entonces vemos que es muy compleja la situación para esta mamá. Doña Elena deja el arma en el piso y se abalanza contra Marcelo. Ambos caen por el acantilado mientras David grita desesperado por su mamá al ver que ella falleció. Luego vemos que de Miami Lorena y Julia se lamentan por la muerte de Doña Elena y no lo pueden creer. Lorena dice que la quería mucho y Julia asegura que era una muy buena mujer con muy bonitos sentimientos. Pero la perdición de ella fue haber el confiado ciegamente en su hijo Marcelo. Julia dice que debieron ir a Acapulco para el funeral. Pero Lorena dice que no tiene nada que hacer allí, pero le pedirá a Dios que donde esté doña Elena, ella se encuentre en paz. También vemos que Cintia se lamenta mucho por la muerte de la madre de David, dice que por salvar su vida le costó la suya. Luego pasamos a una escena donde vemos como Cintia maldice a Marcelo, mientras David espera que su madre tenga paz en su tumba y en donde se encuentra. De hecho, los amigos de la familia también se lamentan por este trágico final que tuvo Doña Elena. Bueno, para este capítulo final veremos que Dora convence a Teodoro de ir y vivir con ella y le dice que en su casa será el amo y señor. Él le dice que tendrá que obedecerla en todo y ella acepta y promete llevarse los dos muy bien. Julia cree que Doña Elena nunca debió haber aceptado ir a ver a Marcelo pero Lorena dice que su cariño de madre siempre fue más fuerte. Luego pasamos a una escena donde veremos a Lorena, que está en su etapa de gestación y habla con Cintia acerca de lo que es la maternidad. Y Lorena le dice que es una experiencia increíble, que ella ama a su hijo sin haberlo conocido todavía. Y Lorena dice que es capaz de dar su vida por él. Bueno, luego vemos que Oscar le brinda su apoyo a David, y cree que nada será igual con la ausencia de doña Elena. Porque era una mujer noble y cariñosa que siempre estuvo para ayudar a sus hijos. Y con mayor certeza a David. También veremos en este capítulo final que todos estarán reunidos en el hospital. Esperando noticias de Lorena y el bebé. Entonces una enfermera les comunica a los familiares y amigos de Lorena. Que tuvo un varoncito. Y ella está muy bien. Está saliendo recuperándose. Entonces don Aurelio celebra con ellos quienes están muy emocionados por conocer al bebé y algo muy especial es que Clara también está embarazada y Oscar dice que en unos meses nacerá su bebé. Entonces vemos que estos dos están muy emocionados por lo que también van a vivir. Después vemos que Aide le dice a su madre que la vida en la prisión es un infierno y si ella algún día sale de allí, saldrá siendo una mujer anciana, una vieja. Bueno, también veremos que le pide a doña Claudia que la ayude, pero ella le dice que no está en sus manos cambiar las leyes, que ella misma se buscó su triste final, su destino. Y es así como vemos que Aide se enoja en gran manera por la manera en la que terminó. Luego vemos que Clara le dice a Lorena que su bebé está precioso y hablan sobre el nombre que le pondrán al recién nacido. Julia le sugiere que le pongan David como su padre, Clara cree que deberían avisarle a David primero, pero Lorena dice que no cree que a David le importe mucho. De pronto David llega trayendo un ramo de flores y felicitando a Lorena y dándole ese ánimo, esas palabras de aliento por la situación en la que estuvo del embarazo. Entonces vemos que él busca ese perdón de Lorena, pero ella se niega a dárselo porque está muy herida y cree que David ya no la quiere. Finalmente, Cintia le informa a David que habló con Lorena, hizo todo lo que él le pidió, pero todo eso fue inútil porque ella ya se va a ir y se despide de sus familiares y amigos porque se va junto a Julia y Pablo. Entonces vemos que David queda muy sorprendido. Luego vemos que cuando ellos están a punto de abordar el avión, de pronto llega David en su coche y le pide a Lorena que no se vaya y le da un beso a su hijo. Julia y Pablo se adelantan y los dejan a solas para que ellos puedan hablar. David le dice a Lorena que la ama y la necesita. También le pide otra vez que se quede, que lo perdone, que todo va a cambiar. Le pide que lo perdone y que vuelva a su lado. Lorena le dice que desde que lo conoció, todo lo que lo rodeaba eran engaños. Ellos lucharon, pero no pudieron y están muy lastimados David le promete olvidar todo juntos y empezar de nuevo. Entonces le pregunta a Lorena si todavía lo quiere. Ella le dice que siempre lo amará, pero necesita irse. David le dice que la esperará por si algún día decide volver. Lorena aborda el avión con mucha tristeza, se le nota en su semblante. Y desde adentro sigue mirando por la ventanilla al gran amor de su vida a David. Pero en los momentos finales de la novela, vemos que Lorena se acerca con su bebé en brazos y le dice a David que no pudieron irse, sabiendo que lo necesitaba y que sus hijos también de él. David se emociona mucho y toma al bebé entre sus brazos. Luego le agradece a Lorena, a quien le dice que es su gran amor, y le jura que no se van a arrepentir porque se amarán para toda la vida. David y Lorena se besan mientras el bebé llora. Bueno, mi gente, ¿qué opinan ustedes de este final, de esta historia de Acapulco, cuerpo y alma? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal y compartan este video. Chao, chao.